Presencia universitaria, la entrevista, un punto de encuentro para el análisis y la... Continuamos en presencia universitaria. Agradecemos al doctor Estefan gandel que ya está en el estudio. Él es coordinador de un libro que les vamos a presentar el día de hoy. Bueno, viene a hablarnos sobre este, este libro, que es una compilación sobre diversos artículos relacionados con la teoría crítica. Se llama Teoría crítica, imposible resignarse, pesadillas de represión y aventuras de emancipación. Es el título de este libro que viene a presentarnos el día de hoy el doctor y nos viene a contar un poco de qué trata... Este, este libro para todos nosotros que no estamos tan familiarizados con el tema de la filosofía y sobre todo de la teoría crítica y de todos estos eh, estudios pues ya eh, de nivel teórico ya muy, muy, eh, muy elevado, estos, esos estudios pues bueno también nos gustaría que nos contara un poco eh, eh, de qué trata este libro para todos los que no conocemos a profundidad de esto, doctor, ¿cómo está? buenos días Sí, buenos días y sí. muchas gracias por la invitación aquí a Radio y Televisión de UAC Sí, bueno, este libro se trata de, de algunos autores de la teoría crítica y sobre todo con la perspectiva desde las Américas, no tuvimos aquí en la UAC un proyecto apoyado del CONACIT se llamaba Sí Teoría Crítica desde las Américas del 2012 al 2016 y es un resultado de este proyecto ¿no? donde hablamos de varios temas con la perspectiva ya no desde Europa o desde Estados, Estados Unidos como es muchas veces la manera como se discute sino desde las Américas ¿no? sobre todo desde América Latina aunque también incluyendo un poco algunos debates desde California o ¿no? otras, otras partes de Estados Unidos de todos modos entonces un autor que le escribe ahí por ejemplo es Martin Chey él es eh, bastante conocido porque escribió el primer libro general sobre la teoría crítica ¿no? él no es de la teoría crítica pero escribió sobre ella en los 70 hacía un libro Martin Jay, él participa ahí en un artículo sobre las bases teóricas de algunas cuestiones de abismo y de que no hay fundamento pero en el buen sentido que, que todo está abierto en esta te teoría que no hay fundamento que a primera vista es un problema en el sentido que no hay algo fijo que no se puede mover si las condiciones sociales cambian ¿no? y las teorías tienen que ajustarse, es un artículo sobre este tema, luego hay tres artículos sobre un autor que falleció Hace ya eh, ocho años, por Divéchevería, un filósofo de la UNAM, eh, que aportó mucho a la teoría de crítica desde las Américas. Entonces, algunos autores escriben sobre eso, su concepto de etos, etos barroco, la modernidad en América Latina, que es luego diferente a la modernidad en Europa, pero eso no quiere decir que sea menos moderno, solo es diferente, no es atrasado, sino es un desarrollo paralelo. Sobre esto son algunos artículos o capítulos, y otros son sobre un autor que se llama Alfred Schmidt, que era ya de la teoría crítica misma cuando se fundó eh, o digamos era alumno de ellos y luego colaborador de Hawkeye Madorno en, en Frankfurt y traductor de Macuse también trabajó con él entonces hay otros tres eh, capítulos sobre Alfred Schmidt y un texto mismo de él, de Schmidt mismo que la última, yo había hecho el doctorado con él en Frankfurt, con la última es que lo vi hace unos años, meses antes de su muerte me encargó publicar ese texto en español y entonces lo traduje es un nuevo prólogo de él a su libro muy famoso que se llama Concepto de Naturaleza en Marx y su nuevo apólogo como autocrítico, actualizando unas cuestiones sobre todo sobre la ecología en relación al marxismo. Entonces, ese texto también está incluido, y luego tres o cuatro textos sobre Alfred Schmidt y su concepto de naturaleza y la relación hombre-sociedad por un lado y naturaleza del otro. ¿Están presentando este libro próximamente, doctor? Bueno, en la UAC ya se presentó hace unos meses porque soy parte de un cuerpo académico que se llama Modernidad, Desarrollo y Región Y ahí hemos, hace unos meses, presentado los últimos libros que salieron Entonces ya se presentó como parte de una mesa más amplia No sé si algún día hacemos un evento más exactamente solo sobre este libro, pero todavía no está fechado Todavía no hay fecha y... Lo que sí vamos a hacer, y en la misma dirección, en, en noviembre, y quería hacer una invitación a los interesados, en, entre el 12 al 19 de noviembre, el Congreso Nacional de Filosofía en Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, donde va a haber un simposio como parte del Congreso que se llama Teoría Crítica desde las Américas. Todavía está abierta la convocatoria, entonces si alguien de la UAC, un alumno de posgrado, sobre todo, o ya terminando su tesis de licenciatura, un maestro, por supuesto, o otra persona involucrada en estos temas, quiere participar, entonces puede mandarme o a mí o al congreso eh, un correo, eh, no mi correo, estefan.gandler.gmail.com es eh, haciendo una propuesta de ponencia para este simposio dentro del Congreso Nacional de Filosofía del 12 al 19 de noviembre. Perfecto, y vamos a regalar tres libros, doctor, sí, eh, tres sí. libros, son teoría crítica y de emancipación. Stefan Gandler es el coordinador de sí. este libro en donde participan diferentes autores como ya nos, nos contó, autores de todo el mundo, Mundo, pero sobre todo eh, reflexionando sobre América Latina, eh, y aquí están tres libros, al, los primeros que nos llamen, pues bueno, se los vamos a regalar, sobre todo los interesados en el tema de la filosofía, de la sociología, pues bueno, es, es, es un tema, eh, es, es un libro bastante importante, bastante novedoso, sobre todo sobre la teoría crítica, que podemos decir a grandes rasgos que la teoría crítica, doctor, no sé si estoy equivocado, pero es... es Abre, abre las posibilidades a, a la investigación de, de una manera en la cual ya no hay un molde de cómo hacer cómo hacer ciencia, cómo hacer teoría, sino que más bien la teoría se hace ahora a partir de muchos supuestos y dependiendo de cada, de cada caso, dependiendo de cada, de cada individualidad incluso, es que, que la teoría se debe de proponer, es decir, no tener una sola teoría, sino eh, muchas teorías que, que, pueden, que pueden estudiar eso. Sí, digamos, por lo menos se basa en varias teorías que en su momento no han sido muy cercanas, ¿no? Por un lado, retoma ciertos aspectos de la crítica a las contradicciones del capitalismo, del marxismo, pero tratando de superar las limitaciones, sobre todo un marxismo dogmático cerrado, que era a veces muy economicista, que todo, todo lo que explica parte de la economía, entonces lo combina y lo confronta con Freud, el psicoanálisis, y teorías que emergen de ahí, ¿no? Y hay más bases, hay otros críticos de la modernidad que retoman como Nietzsche, el Marqués de Sade, que tienen sus contradicciones tienen algunas aportaciones interesantes sobre la crítica del cómo se desarrolla la mente humana dentro de esta sociedad. Entonces, ellos confrontan un poco esas dos cosas, ¿no? Por un lado lo económico, pero también lo psicológico y social e ideológico. Ellos un tiempo lo llaman crítica de la ideología, ¿no? Como la ideología adquiere como cierta dinámica propia, que no solo depende de lo económico, sino también también de otras cuestiones. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo, pero eh, hay que la invitación para, para, para el, el simposio que se va a hacer en San Luis Potosí. Y no, también, en Aguascalientes. Perdón, en Aguascalientes, sí. y también eh, para, para que conozcan el libro, que deja estos tres libros para que sí. el público nos llame también. Le, le agradezco mucho, doctor, Muy por bien. estar con nosotros, y lo esperamos en otra ocasión también. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Gracias.